Hola, soy Iki, bienvenido a otro nuevo mega curso. En este curso te voy a enseñar a crear tus propios modelos 3D utilizando Magicavoxel, donde aprenderemos a manejar materiales, crear animaciones y exportar a Unity para crear tu propio videojuego. ¡Vamos allá! Lo primero que vamos a hacer es descargar Magicavoxel desde la página oficial, es gratis. Por el tamaño no debemos preocuparnos demasiado ya que ocupa tan solo 20 megabytes. Acá está la web que también vas a encontrar en la descripción de este video y vamos a poner download, con la versión que nos guste, ¿no? yo en este caso voy a poner la beta. Y aquí cliqueamos en este archivo. Una vez descargado el archivo vamos a extraerlo, por lo general lo podemos hacer con WinRar, el cual voy a dejar en la descripción y es totalmente gratuito. Como el programa no se instala, sino que ya está en la carpeta, es un poco fastidioso tener que buscarlo. Así que vamos a crear un acceso directo en el escritorio, así lo tenemos a mano. Quiero que aprendamos a modelar directamente y rápido eso, sin tener que estar perdiendo tanto tiempo en teoría. Así que déjame que te voy a explicar lo básico rápidamente. Cuando trabajamos en 2D, cualquier dibujo o imagen que veas, la unidad más pequeña, o sea, lo más pequeño que podés dibujar es un píxel. Fíjate, cada vez que pongo un puntito es un píxel. Todas las imágenes están compuestas por estos puntitos. Y bueno, en este programa 3D vamos a tener cubos, ya que es la unidad 3D más pequeña, al menos en este programa. ¿no? Estos se llaman Voxel y por eso se llama Magical Voxel. Ahora bien, el programa ya viene con algunos modelos de ejemplo que están muy buenos. Así como acá vas a poder encontrar todos los modelos, fíjate, yo voy recorriéndolos y mostrándote algunos. Y también van a estar los que vos crees, ¿ok? Este es uno de los más famosos. Hay algunos otros más, pero vamos a empezar trabajando con esta suerte de vikinga. Seleccionamos entonces Char Knight Y lo primero que te voy a mostrar es cómo recorrer con la cámara, cómo navegar. Porque esto es muy importante, necesitamos ver nuestro modelo en todas las dimensiones, ir agregándole cosas o quitarle. Esto es indispensable. Entonces con clic derecho, fíjate, yo voy a poder ir rotando alrededor de mi modelo 3D. ¿Pero qué tal si nos queremos desplazar hacia los lados? Bueno, vamos a apretar el mouse wheel, es decir, la rueda del mouse, y arrastramos. Podés practicar estos dos movimientos recorriendo tu personaje para ver cómo está compuesto, ¿no? Ahora vamos a acercar y alejar una suerte de zoom sería hacia el personaje. Eso lo hacemos con el mouse wheel, con la rueda del mouse, simplemente sin presionarlo, sino que moviéndolo hacia arriba o hacia abajo. Todo esto lo podés también hacer con las teclas W, combinadas con la Q y la E. Algo interesante de saber es que hay diferentes tipos de cámara. Ahora por defecto viene la perspectiva, tenemos la cámara libre. Se van a mover todas diferentes o se van a ver un poco diferente. Realmente no impacta demasiado. Yo uso la perspectiva o la free camera. Ves, tenemos la vista ortogonal. Y también tenemos la vista isométrica, que sería la última. Fíjate que estas dos últimas raramente, a menos que vos quieras justo conseguir algún resultado para alguna picture o alguna foto, digamos, o algo en particular, yo te diría que te vas a sentir más cómodo con la perspectiva con la free camera. Y con este botón centramos la imagen. Fíjate. Te recomiendo mucho que experimentes un poco antes de iniciar tu proyecto esto, porque así vas a tener en cuenta cuál va a ser la cámara más cómoda para usar. Quizá uno en primera instancia le da poca importancia a esto, pero si te pones a pensar vas a estar quizá bastante tiempo desarrollando tus modelos haciéndolo. Y por ahí esto al final te termina ahorrando ese tiempo. Se vuelve algo cómodo elegir una cámara que a vos te guste, que se sienta digamos más afín a lo que uno hace. Y eso es algo muy personal, vos mismo tenés que definir tu propia cámara. Ahora vamos a corroborar que esté activado el botón Erase. Porque es el que vamos a usar para borrar. Vamos a borrarle el casco a la vikinga, como para practicar. Fíjate, si dejo hecho clic, puedo arrastrar y borrar una gran área, ¿ves? Pero como es 3D, tengo que tener cuidado porque puedo borrar grandes cosas. Entonces, vamos a ir borrando simplemente de a cubitos con un solo clic. Acordate, erase y tiene que estar en cubo, porque vamos a ir borrando de a cubos. ¿Ves? Si dejo hecho clic, esto sí me sirve borrarlo. Sin embargo, vamos a empezar a borrarlo uno por uno para ir tomando práctica primero en lo más básico, ¿no? Bueno, vamos a borrar el hacha y vamos a ir borrando el casco. Te invito a que vayas practicando conmigo. Esto te va a empezar a dar cierta habilidad. Fíjate, vamos rotando la cámara. Podemos borrar de a secciones. Siempre corroborar, como te digo, que no estemos borrando algo indebido. Ahora voy a poner el video un poco más rápido, como podés ver. Pero vos podés directamente acá en YouTube abajo le podés cambiar la velocidad al video si querés ver el proceso un poco más lento. Y ahí, como ves... Tenemos la vikinga sin casco, al menos en la parte lateral y frontal, para poder verlo ya renderizado, digamos que se vea con los efectos, las luces, todo lo que ya tiene Magica Voxel. Fíjate, yendo a render, podemos observar que quedó preciosísimo. Fíjate que va a estar cargando una barra acá arriba cada vez que muevo la cámara o hago algún cambio, porque el render tiene que trabajar las luces, las sombras, es todo un proceso, ¿ok? O sea que hay que tener paciencia si querés ver el resultado final. Bueno, volvimos a la opción model y vamos a crear un nuevo documento. No guardemos los cambios, lógicamente. Vamos a empezar haciendo algo nosotros ahora. Fíjate, cada vez que creo un nuevo documento, tengo este cubo. Este es el cubo por defecto, ok. Fíjate, puedo crear mil veces un nuevo documento. Siempre va a estar este cubo que lo va a tomar. Vamos a aprovechar, fíjate, a la derecha tenemos una lista de tools, ok. Vamos a empezar usándolas. Una de las más importantes que yo utilizo, ni bien se crea el proyecto, es el clear, que es el que me va a permitir borrar todo. Clear es como que te, te lo limpia, ¿no? Fíjate, vamos a probar ahí. Ahí está. También tenemos otras opciones como full, que es llenar, lo cual llenaría todo el espacio de boxes. Clear borra entonces. Full llena, clear borra. Tenemos para dividirlo a la mitad, o sea que va a ir achicando a la mitad, multiplicarlo al doble. Tenemos la opción de reversa, inclusive siempre va a ser lo, lo contrario: si está lleno, vacío, vacío, lleno. Y bueno, el de llenado también. Esas son las opciones que tenemos. Acuérdate, entonces lo más importante es click, Cada vez que creo un documento nuevo, eh, yo te digo lo más importante porque no vamos a modelar acá borrando. Imagínate que si yo empezara con el proyecto, vamos a ponerlo full. Mira, si yo empiezo acá borrando, parece que estoy, no sé, estoy modelando en arcilla. Eso está buenísimo si querés modelar en arcilla en la vida real, pero acá en modelo 3D vamos a crear todo desde cero. Así que vamos a empezar con Attach, que es para empezar a crear cubitos. Vamos a empezar agregando nuestros cubitos, nuestros voxels, con Attach y cubo. Acordate que vamos a poner cubo, por eso está la opción. En la izquierda tenés los colores, ¿ves? Tengo por defecto este color. Así que vamos a empezar poniendo algunos cubos. Practica conmigo, si querés mover la cámara y pone cubos. Una vez que practicamos con 3 o 4 cubos podemos borrarlos, todo lo que hicimos con control Z, fíjate, deshacer, ok. Y podemos con control Y, que es rehacer, poner de nuevo. Fíjate que acá hay botones igual, hacer, deshacer. Bueno, vamos a crear un cactus simple, no es una figura muy simple un cactus, o sea que lo que vamos a tener que hacer primero es elegir el color del cactus, algún verde copado que a vos te interese. Y vamos a empezar poniendo, ¿no? Fíjate, dejo hecho clic, porque también puedo arrastrar lo que voy a colocar, no solo borrar y voy apilando, voy a ir apilando de forma que me quede la parte central del cactus así después puedo sacarle entre comillas las ramas, hay que tener cuidado que no se te pase nada por acá, importante a veces ir rotando para ver que no me haya mandado ningún error ninguna macana y bueno, vos le vas a definir la altura que quieras, ¿no? También el ancho, el grueso, como vos quieras. Yo acá ya le voy a empezar a sacar algunas ramitas. Es algo simple, ¿no? Esta es nuestra primera figura, así que... Tampoco esperes que vamos a estar haciendo un Lamborghini en, en 3D en la primera figura. Pero ya vamos a tener modelos más complejos. Todo lo que viste en la intro lo vamos a estar haciendo alguna de esas cosas. Así que no te preocupes. Este sería nuestro cactus, ¿eh? Esto en nuestro videojuego podría estar perfecto. Se ve muy básico, pero inclusive reemplazándole la textura va a quedar... Increíble. Fíjate que en tan solo 20, 30 segundos hicimos un cactus. Si querés poner eriza ahora y practicar borrar, podés borrar por secciones o con clear directamente para que empecemos a dibujar algo nuevo. Lo que vamos a modelar ahora lo ves en pantalla, una silla bastante cool. Vos le podés modificar el diseño si querés, pero bueno, con el marrón y attach vamos a ir apilando. Si empezara a pilar así me volvería loco, fíjate, tengo que empezar a, a hacer algo más rápido. Fíjate que puedo modelar por caras, no solo por cubos. ¿Y esto qué es? Puedo hacer una suerte de extrude que es como estirar, puedo estirar una cara hacia el lado que yo quiera. En este caso voy a estirarla hacia arriba si estiro las patas. Por eso esta herramienta me va a permitir extrudir una parte del modelo, una cara. Y lo puedo hacer hacia cualquier lado, ¿eh? se puede extruir hacia cualquiera de todas las caras. Vamos a volver a esto para poder poner el primer bloque y ahora sí volvemos a extrudir una cara hacia arriba, ¿ves? Ahí está, dejando apretado clic. ¿Qué pasa si uso extrude sin tener una cara? Mirá, fíjate, me levanta directamente todo. Por eso siempre tengo que tratar de tener ya algo en que basarme. Por eso voy a poner el primer voxel ahí y ahora sí voy a elegir caras para extrudir desde esta cara que voy a seleccionar desde arriba. ¿Ves? Si selecciono desde el costado, puedo extrudir lateralmente. ¿Ves? Puedo también, de cualquiera de los ejes, cualquiera de los ejes. En mi caso, quiero extrudir desde el eje Y, que es hacia arriba. Listo, tenemos tres patas, la cuarta pata... Mira, re rápido estamos haciendo las patas de la silla, ¿okay? Vamos a hacer el mismo proceso. Algo importante que voy a ir comentando es que el extrudir siempre se va a basar también un poco en el color. Podemos hacer que se base en la figura, pero más que nada, por lo general, vamos a hacer que se base en el color. Por lo tanto puede haber una suerte de confusiones. Mira, yo si estiro acá diciendo, bueno, hago la base de la silla, mira ves Va a destruir todo el color. Porque la forma, fíjate que es toda igual. Entonces voy a tener que hacer una pequeña elevación hacia agarro. Claro, yo había agarrado la cara que era todo eso. Y ahora la cara de esta parte va a ser más pequeña. Acá va a pasar lo mismo, ¿ves? Voy a tener que entonces hacer... Eh, queda bueno como un escritorio. Pero lo que nosotros queremos hacer en este caso no es un escritorio, así que... Vamos a hacer una tacha ahí, agarramos por cara y estiramos... Fíjate, ya tenemos la base de la silla. Lo que vamos a hacer ahora es un poco de diseño, el respaldo. Eso va a depender un poco de cómo vos quieras hacer el diseño. Le puedes dar diferentes formatos. Observá lo importante de ir chequeando mientras modelas, porque acá daba la impresión de que estaba enfrente de este cubo y no está enfrente, está en el fondo. Por eso siempre ir pegándole alguna vista 3D como para chequear a ver si estamos haciendo bien ¿no? el, nuestro trabajo. Ahora observa acá, yo quiero hacer un cubo en diagonal porque tengo que hacer así como una elevación ahí. Y eso no existe, así que vamos a poner provisoriamente uno acá, uno acá. Fijate, entonces hacemos con una suerte de escalera, ya puedo eliminar el anterior, el que era provisorio. Y así voy a poder hacer de alguna forma esto en diagonal acá. Bueno, vamos a tratar de ver qué altura que es la silla, eso depende mucho como vos vayas a, a diagramar no tu diseño de silla. Yo en este caso le voy a dar un poquito más de altura. Acá de este lado toca hacer lo mismo, el puente está bueno para que vayas practicando. En caso que te que hacer algo diagonal, como harías, está bastante interesante esto. Ok, bueno, y ahí quedó nuestra silla. Fíjate que en 12 minutos te enseñé bastantes bases. Vamos a seguir viendo, hay mucho más todavía, pero se va a poner más potente. Pero fíjate en 12 minutos de video, tenemos una silla. Ya hicimos un cactus, aprendimos a usar las bases del programa. ¿eh? ¡Tremendo eh! Suscribite loco. Mira, ahí tenés el botón de guardar para que puedas guardar tu modelo. Vamos a poder guardarlo en la carpeta que queramos. Así después lo podemos abrir, lo podemos editar, podemos crear varios a partir de ese, diferentes sillas. Está bueno, vamos a crear otro nuevo ahora. Antes de modelar algo nuevo te quiero mostrar básicamente otra de las herramientas. Fíjate a la izquierda en vez del cubo vamos a tratar de dibujar esta forma de dibujo libre. ¿no? La verdad que no lo uso mucho porque te permite hacer un dibujado libre y es poco preciso. Que ¿ok? sirve como si quisiera hacer un grafite o algo. Mira, te voy a mostrar. Si haces un corazón, mira, te queda todo pegado en la pared. Parece como que dispararon con alguna suerte de sprite. Está interesante, pero no sé si para hacer un modelo 3D es algo aplicable. Depende de lo que quieras hacer, pero la verdad que no, no le veo mucha utilidad, al menos en lo que yo hago. Después está esta herramienta de patrones. Fíjate, esta sí tiene bastante utilidad, pero si vos te fijas, empieza con cubos. ¿Por qué? Porque por defecto viene cubos como patrones. Acá nosotros le podemos configurar, fíjate, está en la misma estrella. ¿Qué patrón quiero yo? Patrón significa como una base, un boceto, un modelo, un molde. Vamos a usar moldes. Por ejemplo, yo en este caso voy a cargar ruedas o las sillas. Vamos a cargar silla Mira, Quiero poner varias sillas, ¿ves? Entonces cargué como patrón la silla y ahora puedo poner varios de mi modelo silla. Si tuviera un modelo guardado de ruedas, puedo cargar varias ruedas, cabeza de personaje, cuerpo, lo que vos quieras. Pero eso está muy interesante, ¿ves? mira, puedes crear tu propia escuelita, la iglesia, lo que a vos se te dé la gana. En el caso de que hayas guardado tu archivo en una carpeta diferente o lo hayas descargado, acá con la carpetita podés buscarlo y abrirlo. ¿Ves? Mira, acá te, tengo el ruedas que había hecho. Podés copiarte el boceto si querés y hacerle algo parecido. Y Está buenísimo porque mira, poniendo estas ruedas puedo utilizarlo como patrón e ir creando diferentes tipos de auto, ¿no? después me creo otro proyecto nuevo, las mismas ruedas y diferentes tipos de coche o borrar algunas ruedas y hacer una patineta, achicarlas, hacer lo que a mí me dé la gana está muy bueno bueno y te voy a mostrar una herramientita más antes de pasar al próximo modelo ya de una vez por todas que sería una herramienta que nos permite hacer diferentes geometrías básicamente hay tres geometrías, fíjate acá está Geometry Mode. Esto nos permite crear líneas, con lo cual es bastante más preciso, ¿no? Si queremos crear líneas, en vez de estar tratando de adivinar con el cubo, a ver hacia dónde va una línea, porque puede ser una línea en diagonal o lo que sea, fíjate, elijo el color. Y creo una línea. La voy a poner por acá. Ahí está. Suelto otra línea por acá. Puedes crear, por ejemplo, un reloj, eh, lo que sea, pero bien preciso. Después fíjate que acá tengo uno de cuadrado que es básico y tengo el círculo. El circular es el que más vamos a utilizar. Esto es porque por ejemplo vamos a crear una pelota, la que puedes ver en pantalla. Ese es el siguiente modelo. Y vamos a partir de círculos, ¿ok? Si yo tuviera que dibujarla cubito por cubito tendría que ir de más chico porque toca al principio el suelo una parte pequeñita y después se va agrandando. Sin embargo el círculo nos va a permitir ahorrar un poco este trabajo. Es decir, obviamente como... Va a empezar de una cara, vamos a empezar de chiquito ahí y vamos a ir expandiendo el círculo, ok. Tenemos que elegir desde más o menos el centro, algo que nos comienza a ir agrandando, ¿ves? Voy haciendo cada vez un círculo más grande, ahí me pasé un poco, borramos con Control Z, voy haciendo un círculo más grande y va quedando la forma del balón, o sea, se va expandiendo. En algún punto va a tener que frenar la expansión, sin embargo, como podés ver, Va funcionando bastante bien. Ahí podemos hacer que se detenga la expansión. Le subimos. Ves la cara. fíjate que con el extrude. Si le hago un clic solo. También va a levantar esa cara completa. Está bastante bueno. Acá voy a continuar más círculos. Porque voy a empezar a achicar el balón. Supongo. Vamos a probar ahí. fíjate que ahí quedó bastante chiquito. Quizá necesito ponerlo otra cara más. Bueno vamos a ir viendo. Todo esto vos lo vas a ir ajustando. Según como vos quieras que, que se vea tu... Tu pelota de fútbol, ¿no? Bien, ahora te voy a mostrar alguna que otra herramienta. Supongamos que lo voy a tratar de mover el balón. Puedo seleccionar. Fíjate que una herramienta de selección, si dejo hecho clic, selecciono. Siempre es importante mirar hacia todos lados cuando selecciono para ver que seleccione bien. Fíjate que se pone más blanco los cubitos. Cualquier cosa si no seleccionaste todo con shift, dejando apretado shift y volver a apretar la selección, digamos el clic arrastrando, es como que le agregas partes a la selección. También después tenemos la herramienta de mover, observa que puedo mover la figura, la voy a mover un poco para arriba para editarle la parte inferior, ¿no? En este caso. Pero como te digo, suponete que seleccionaste una parte, bueno, ves que faltó un pedazo de, de, de pelota. Bueno, dejamos apretado Shift y con el clic seleccioné la otra parte. También podemos dejar apretado Shift y Alt y deseleccionamos. Esa es otra historia, pero también a veces seleccionamos algo de más y es importante. Ok, bueno, y acá abajo, fíjate que puedo seguir editando y puedo agregarle cosas. En este caso se le puede agregar tranquilamente, pero algo importante también, cuando voy a pintar, no voy a poder pintar si está seleccionada. Fíjate que está seleccionado. Siempre me conviene deseleccionar con Control D. Si quisiera seleccionar todo también, una, un modelo completo es control A, control A es seleccionar todo, control D deseleccionar. Bueno y hablando de pintar, eso es lo que estamos próximos a hacer, por eso es que estoy ajustando el balón, ya que tiene que tener un patrón bastante preciso. Fíjate ahí quedó más o menos bien, se puede mejorar ¿no? pero bueno. Ahí quedó, quedó un balón entendible dentro de todo. Bien, vamos a la herramienta de pintar, que dice Paint básicamente, y con esto podemos pintar. Elegimos un color, tengo por cubo, así que voy a poder pintar por cubito, o también por cara, fíjate. Pongo por cara y te pinta la cara completo. Obviamente que te va a pintar los costados porque está pintando los boxeles, por más que pinta la cara, se pinta el boxel completo. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Por cara no podemos pintar, así que vamos pintando por cubito, directamente. Porque necesitamos el patrón exacto. Y fíjate que acá empiezo a tener ciertos errores. Quiero decir más que errores, el patrón no entra ahí. Por lo tanto necesitamos agrandar la pelota para que entre el patrón bien. Y acá con el botón de escalar, o hacerlo por 2. fíjate. Scale multiplicado por 2. me agranda el balón al doble. Ok, si agrando por 1.2. Lo hace, pero lo hace con imprecisiones, por eso no uso las transformaciones que trae el programa. fíjate que queda un poco feo, quedó muy cuadrado el balón, es como que si lo rompió no lo hizo preciso. Por lo tanto no queda otra que rehacer el balón, pero más grande desde cero. Siempre te digo que tengas en cuenta entonces la medida que vas a hacer es un bajón, pero bueno, fíjate que ahí lo estoy rehaciendo el, el balón. Ahora te voy a mostrar otra de las transformaciones que, como te digo, tienen sus fallas en este programa. ¿eh? Cuando lo llevas a otro programa como Unity, después no tenés más problema. Pero quiero decir, por eso trato de evitar usarlas. Fíjate, si quiero copiar parte del balón para pegarlo arriba, si me ahorro tener que diseñarlo, copio la parte de abajo y, y lo quisiera rotar. Imagínate que vamos a usar la parte de abajo para arriba también. Nada más que dada vuelta. Control C para copiar, una vez que seleccioné, Control V para pegar. Ok, tenés también los botones en el costado, ahí copiar y pegar. Los botones a la derecha. Y bueno, voy a mover ahora. Voy a moverlo hacia arriba y voy a rotar con los, los botones de rotar en las transformaciones, el rotate. Fíjate, rotate, le pongo el eje que quiero rotar, en este caso el X, 45 grados. Si aprieto Enter varias veces, lo va rotando y fíjate, me lo rompió. Quedó horrible. Por eso.. No recomiendo mucho las transformaciones en este programa, hay que hacerlo manualmente eso. Esto parece más una hamburguesa que una pelota, así que selecciono, estiro. Y bueno, ahora tengo que empezar a calcular el patrón en el que voy a pintar el balón. Así que empiezo con algo básico, una idea, y de ahí voy achicando, como para ir viendo hasta dónde puedo ir recortando el color. Fíjate, voy a ir pintando de color blanco lo que quiero volver al... Al color original porque queda muy grande esto. Queda muy grande y por ahí en los laterales no voy a poder hacer lo mismo, en los diagonales. La pelota tiene muchas de estas marquitas. Es más o menos, ¿no? Tampoco hay que ser tan preciso, pero vamos a tratar de tener el mejor resultado posible dentro de lo que cabe. Bueno, ahí lo terminamos de pintar, fíjate, vamos a arreglar algunas cositas. Siempre está bueno darle un retoque final, ¿no? Para que quede preciso. Y tenemos nuestro balón de fútbol. Está buenísimo, fíjate, en la ventana de render podemos verlo un poco mejor. Te voy a mostrar algunas propiedades de la ventana de render, ya que estamos acá. Le puedo ajustar, digamos, el área de la iluminación. Más que nada el ángulo, en realidad es lo copado de ajustarle en X o Y. En donde estaría el sol, entre comillas, vamos a decirle por alguna forma. Pero en realidad es una luz, no es el sol. También tenemos las dimensiones, o sea, el tamaño en caso que queramos exportar como una foto, 1920 x 1080, suelo poner yo acá. Observa otra cosa, cool es el tipo de luz, o sea, el color y la intensidad que va a tener esta luz, la fuerza. Fíjate que el color me va a permitir cambiar el ambiente bastante, que incide sobre la pelota. Ya iremos viendo los materiales en talle más adelante, pero lo que hay que tener en cuenta es que la luz, las luces y los colores de las luces y la intensidad van a impactar sobre los materiales, los van a destacar o los van a hacer justamente que no se destaquen tanto. Por eso es muy importante configurar las luces apropiadas. Acá en esta ventana, como ves, podemos configurar un poco más el color de la luz. Tenemos diferentes opciones de luces, así como tres entornos que vienen ya configurados por defecto y podemos elegir. Ves te van dando otro toque, también tenemos un sistema de niebla, podemos ir agregando cierta niebla, no diferentes colores de niebla inclusive, y para exportar como imagen está bueno, no te va a servir como modelo 3D porque la niebla no se exporta, o sea, la mayoría de estas propiedades no se exporta sino que te queda el modelo como lo viste del otro lado del model, pero bueno, son opciones interesantes a tener en cuenta también. Acá como podés ver tenemos entonces otras opciones básicas. Esto ya es para alguien que maneja más eh, los, los materiales. Y la última ventana. Lo que más destaco de aquí sería Ground. Donde dice Ground eh, sería el suelo, el color del suelo. El resto son un par de opciones. Eh, también esta opción está interesante si vas a sacar fotos. fíjate tenemos diferentes tipos de figuras. Que se van a aplicar a nuestros cubos, ¿no? Nuestros Boxer. Tenemos el clásico cubo. Tenemos Lego que nos muestra como si fueran... Los clásicos Lego, está buenísimo este. Queda muy bonito. MC, que no sé qué es. No quiero decir ningún improperio en este video. Porque en otros tengo muchos. Después tenemos Clay, que es como si fuera arcilla. Está bastante interesante. Fera, todo hecho con bolitas. Está bueno, parece en tic tac Y después tenemos todo hecho con cilindro. Yo te diría que el Lego y el Cube son los que más uso. El, el Cube sobre todo, porque nuestro modelo se va a exportar como Cube. El resto simplemente es para que vos saques una fotito o lo que vos quieras, ¿no? Fíjate cómo cambiando el ground, como te digo, el color del suelo, te cambia la imagen por completo, ¿no? Las luces, cómo incide, las sombras, todo sobre nuestro modelo. Y ya cuando apliquemos diferentes tipos de materiales los vas a ver más todavía, ¿ok? Bueno, suficientes pelotas por hoy, vamos a hacer un camello. Ahora, bueno, un camello medio de estilo Minecraft parece, está, está bastante bueno, un poco más avanzado inclusive. Vamos a empezar eligiendo un color adecuado. Acá, fíjate que acá podemos modificar los colores. Está bastante bueno, podemos modificarle la claridad, la opacidad, todo. Está, está bastante cool esta opción. Ahora, si yo voy a tener que crear cuatro patas, va a ser un poco aburrido estar creando una pata arriba a la otra. Hay una opción que se llama Mirror acá, como podés ver, que te deja espejar, o sea, Mirror es espejo, uno de los ejes. Yo dibujo acá y del otro lado se va a dibujar eso en el eje X, como active el eje X. Si activo el eje Y también, fíjate que se va a espejar hacia el fondo, está bastante bueno. Siempre a partir del centro se hace eso, por eso vamos a tratar de tener en cuenta el centro y tratar de empezar a dibujar una de las patas de nuestro camello según el ancho que queramos de nuestro camello. Si no va a tener las patas mega estiradas, va a parecer un camello todo quebrado. Ahí elevamos estas patas, se eleva todo. Siempre que tengamos activado el mirror, va a actuar sobre todos los ejes en los que esté activado. Bueno, ahora voy a proceder a dibujar el estómago de, del camello. Porque en realidad dije, burro, me parece que es un camello. Bueno, no importa, es parecido. Y acá como podemos ver, vas a preguntarte, ¿por qué no me explicaste Iki, cuando hiciste la mesa eso? Es que hay que ir paso por paso básicamente. Entonces bueno, te voy explicando una parte, después la otra como puedes ver. Bueno, ahora sabes lo de las patas, te ahorrarías mucho más. fíjate que con los círculos pude hacer el estómago del burro bastante bien. Después el camello, quiero decir otra vez, el burro y el camello se me mezclan. Le vamos a ir pegando algunas correcciones seguramente, porque esto se va ajustando mientras lo vas haciendo, ¿ok? Está bueno también tener alguna imagen de referencia, yo uso imágenes de referencia también como para ver algún burro como es un burro, pues la verdad que no soy un dibujante profesional, así que trato de tener algunas... a ver dónde está el cuello del burro, ¿no? porque por ahí lo dibujo en la espalda, no sé, hago cualquier cosa. Bueno, y ahora le vamos a dibujar la cabeza, no sé bien cuál es el trasero del animal este, no sé si está por ahí o por ahí, pero bueno, hay gente que tiene la cara en ese lugar, en la parte de atrás, básicamente. Así que... ¿Por qué no? El burro también puede. El, el camello. El camello. Es un camello, eh. Mientras vas haciendo la cabeza del camello, habrás notado que en el canal hay un botón rojo ahí abajo a la derecha. Eso es que te podés suscribir. Un botón muy útil. Y ahora que lo hiciste, vamos a pintarle los ojitos al burro. Vamos a Paint. Y está un poco complicado. Acá va a quedar medio feo. De hecho, estuve viendo y los ojos se suelen pintar a los costados. Pero fíjate que la cabeza es medio plana. Así que vamos a expandirle un poco la cabeza al burro, le hacemos algunos ajustes, la nariz también, y fíjate que le va a quedar un ojo ahí, vamos a tratar de hacer un ojo un poco más entre comillas kawaii, un estilo un poco diferente, a ver ahí está, ahí está, si no quedaba un poco bastante básico, y ahora le hacemos la joroba al burro, que quede ahí, y le achicamos este área, ahí quedó bastante bueno, mira. Ahora lo último que queda es que vos le des la decoración extra que te guste, yo en este caso voy a tratar de probar diferentes tipos de pintura en los bolsos, acá que va a tener a los costados el burro, y le vamos a hacer una suerte de montura ahí, pero bueno, esto queda en uno, el color que voy a usar, yo fui experimentando hasta que encontré los patrones que quise, y así fui adaptando mi dibujo, de hecho te muestro todo el proceso como podés ver. Increíble, ¿eh? impactante como quedó el camello, fíjate, esto va directo para un juego, ¿eh? esto va derecho para un juego, te lo aseguro. Bueno, te voy a enseñar otras herramientitas extra, poquitas, antes de pasar al siguiente. En este caso voy a tratar de hacer, quiero tener materiales con ventanas transparentes y demás, pero te voy a mostrar algo antes de eso, ok? Porque fíjate, acá no están transparentes las ventanas, los vidrios, nosotros queremos que sean transparentes. Fíjate que la varita mágica, yo puedo seleccionar un objeto... Y me va a seleccionar todos los objetos de ese color, porque tengo selección por color con la varita mágica. Lo puedo cambiar, como te dije, hay selección por forma, fíjate, por forma. Entonces por figura, acá selecciono una sola rueda, fíjate que hay otras de otro color, pero sin embargo me agarró la geometría, agarra toda una geometría que esté junta. Conociendo esto vamos a proceder a crear nuestro propio tractor como el que estás viendo acá en pantalla. En mi caso ya voy a cargar las ruedas, así no te hago perder tiempo, vos podés crear las tuyas propias, ok, voy a usarlas como pattern, como patrón. Así que vamos a poner las rueditas, Pup, tenemos rueditas, ni siquiera son ruedas de tractor, son unas ruedas convencionales que tengo, vos podés crear una rueda, fíjate que los tractores tienen las ruedas traseras más grandes por lo general. Pero bueno. Y entonces acá a partir de esto voy a empezar con un color que a mí me guste, a crear el tractor. Observa que ese color no me convenció tanto, entonces puedo pintar y puedo pintar por caras como te mencioné. Simplemente seleccionamos por cara la pintura, el color que yo deseo, pup, pintamos esa cara. ¿Ves? Entonces puedo ir probando diferente, modificando en tiempo real. Bueno, voy a... Ahí como podés ver modifiqué las dimensiones. Arriba a la derecha tenés las dimensiones que va a tener tu hoja de trabajo. Ya que si no, no va a entrar nuestro tractor adentro del cubito este. Como no tengo idea de cómo es un tractor, porque mi memoria para estas cosas no es tan buena, por ahí termino dibujando a Barney el dinosaurio. Lo que hago es tomar imágenes de referencia como para saber más o menos la forma, algo de, de cómo sería, ¿no? Ya tenemos la cabinita, ahora vamos a hacerle un poco acá lo que sería el motor, tiene como una elevación. Ahora le voy a creer la suerte de rejilla de respiración que tiene adelante el motor del tractor. Fíjate con barras de diferentes colores. Y algo muy bueno acá que puedo hacer si quiero. Por ejemplo, yo voy a necesitar ahora el color de la barra de atrás. ¿Cómo puedo obtener el color? Porque me perdí. Bueno, puedo agarrar el cuentagotas, que básicamente es para tomar el color de, de algún objeto. Fíjate, acá está el cuentagotas. Y con eso cliqué y ahora ya tengo el color. Tendría que cliquear básicamente en el objeto que quería y ya me detectó el color automáticamente. Y con eso puedo seguir dibujando. Ahora agregamos decoraditos el tubito, algunas lucecitas, si querés la escalerita de al lado, todo eso le hace. le da un extra, ¿no? Tenemos el camión terminado. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es trabajar con los materiales. Justo quería llegar a esta parte. ¿Por qué vamos a trabajar con los materiales? Quiero, por ejemplo, que la luz emita realmente una luz, o sea, los focos de lunesito que emitan luz, básicamente. Y después quiero hacer que los vidrios de la cabina sean transparentes. ¿Cómo hago esto? Fíjate en la ventana render. Lo primero que hay que entender es que. Volviendo a model, cada color funciona como un material. O sea, yo ahora voy a usar el cuentagotas para agarrar el color, fíjate, de la luz que es blanco. Ahí me detectó el blanco. Vuelvo a render y a la derecha yo tengo todos los materiales. Por general viene diffuse, que es el material normal que va a tener cada, cada uno de mis bloques. Pero si pongo emit, es emisión, va a emitir una luz. Fíjate acá le ajusto entonces el poder que quiero y cuánta emisión va a tener y va a alargar luz. Acá no lo podés apreciar tanto quizá el efecto porque faltaría que sea un poco más oscuro el fondo. Fíjate que si yo voy a empezar a cambiar entonces lo que sería el entorno, el ambiente. Vamos a tocar algunos, algunos valores. Vas a poder notar cómo efectivamente el material está emitiendo luz. Esto significa que todo lo que pinte a partir de este color va a emitir luz. Porque afectamos el material en la paleta de colores. ¿okay? El material se afecta para siempre. Por eso hay que tener cuidado. Y si querés pintar dos cosas de un mismo color pero que una tenga emisión y la otra no, bueno, duplica tu color, ponerlo en otro lado igual y pinta con uno y con el otro, que ¿ok? ahí vas a tener que tener dos colores en ese caso. Bueno, fíjate, ahí se nota bastante la emisión, está bastante cool, ¿eh? me trabajo jugando con estos valores. Vamos a tomar ahora el color que sería del metal, porque quiero que sea metálico básicamente mi coche, necesito que la cabina y todo sea metálico. Entonces fíjate otro de los botones acá de material es metal, ok, y le puedo poner el grado de metalicidad que va a tener, ok, tengo IOR que es índice de, de reflexión, cuánto va a reflejar, ok, y otros valores. Pero básicamente el principal es el Metallic, fíjate cómo cambia, cómo cambia con las luces se ve sobre todo, es que, que hasta refleja y todo. Bueno, y le tenemos que empezar a aplicar ahora, vamos tomando los colores de los fierros esto de adelante. Todo lo que es metálico vamos agarrando y pasando a lo que es metal, fíjate, le damos un valor apropiado. Ahora, como podés ver, la cabina de adentro quedó un poco oscura. Le Voy a, voy a aprovechar el color blanco, como te dije, ya que emite luz. Voy a poner un botoncito blanco adentro, como una lucecita dentro de la cabina, ¿ok? Entonces simplemente voy a... Primero tengo que hacer un panel adelante en mi cabina. Ves que está todo vacío, que está hueco. Vamos a tratar de cerrarlo ahí para poner un botoncito blanco en el panel, digamos. Ahí va, fíjate. Estiramos todo amarillo y ahora sí, vamos a pintar. Usamos el cuentagota para agarrar el blanco, que es el que emite luz. Paint y ponemos un botoncito blanco. Vamos a ver los resultados. Fíjate, como se nota, de hecho parece, mira, como que si estuviera una computadora, un GPS o algo adentro de la cabina iluminando. Se ve muy claramente acá lo, el efecto que genera este, esta emisión de luz, ¿no? Ahora lo que faltaría es que la cabina tenga vidrios. Ok, fíjate que tenemos que cerrar la cabina entonces por todos los lados. Para eso vamos a empezar creando, voy a elegir el color celeste, fíjate. Lo voy a aclarar un toque. Y vamos a cerrar la cabina. Al principio no se va a ver con transparencia. Te voy a mostrar cómo hacer que el material cobre transparencia. Primero lo diseñamos normalmente como cualquier otro. Ahí está. Vamos a render y fíjate que hay una opción a la derecha. Vamos a ir a buscarla porque si no ves queda todo cerrado. Vamos a tomar el color primero. Hay una opción que dice Glass, que es vidrio. Y acá le vamos a dar Transparency. También tenemos índice de reflexión, IOR. Y observa cómo cambia. Espectacular. Espectacular. Esto es tremendo. Épico, épico. Ajustamos los valores y vamos a tener por fin el tractor finalizado. Algo interesante también a tener en cuenta es que las paletas de colores tenemos varias para elegir. Fíjate, si yo cambio ya vienen creadas algunas, mira, me cambia automáticamente, va a usar otra paleta y automáticamente me lo pinta con esta paleta el coche. Está buenísimo esto. Y así puedo ir eligiendo las diferentes paletas. Mira, fíjate, voy a la paleta número 3, esto está como una escala de grises, al igual que la otra paleta. También puedo abrir una paleta que haya guardado, guardar una o crear una nueva. Si no me gustan estas, puedo crear mis propias paletas con los botones que tenemos abajo. New Palette, Save Palette o Open Palette. Abajo tengo un botón con una cámara. Este me sirve para guardar una foto de lo que acabo de hacer. Bueno, ahora te voy a enseñar a crear personajes. Vamos a tener que aprender algunas cosas básicas. Ya tenemos los materiales, simplemente algunas sugerencias, como para tener en cuenta a la hora de crear un personaje. Y también vamos a aprender a animarlos gratis y descargar nuestras animaciones para ponerlas en nuestro propio videojuego, en Blender, en donde queramos. En esta ocasión vamos a crear nuestro primer character, nuestro primer personaje como se puede ver. Como la idea es animarlo en el futuro y el programa gratuito que después te voy a mostrar le va a dar una suerte de huesos para movimiento, tiene que tener una simetría para poder moverse igual. tiene que estar los brazos, las piernas igual. Fíjate entonces que voy a crear con Mirror en X las piernas, para que más o menos se dibujen a la misma altura, tengan la misma distancia, sean iguales, así el programa me reconoce bien dónde poner los huesos ok y poder hacerme este rigging, se llama rigging. ¿okay? Si vamos a usar nuestro modelo en algún programa diferente como Unity o Blender, la realidad es que va a venir todo junto, un solo material, por lo tanto, por ejemplo, si le queremos dar el efecto de transparencia, se va a quedar todo transparente, no por color, o metálico. Entonces lo que hacemos es dividir en varios objetos o varias capas. ¿Cómo se hace esto? Fíjate, si apretas Tab te va a salir esta lista de Layers. Cada vez que apretes Tab va a volver al, al otro estado. Y le podemos poner nombre a cada capa. Fíjate que tenemos los números de capa. Y en cada capa también a la derecha tenemos un botón que dice New Delete. Esto nos permite crear nuevos objetos. ¿okay? Y ese cubo es el cubo donde estamos trabajando. Cada uno tiene su espacio de trabajo. ¿okay? Es por eso que estoy creando las piernas separado de los zapatos. Ahora, no me va a tomar como referencia los zapatos, por lo tanto me está dibujando desde el piso y está traspasando los zapatos. Yo no quiero eso, entonces voy a... Lo que puedo hacer, mirá, te voy a mostrar, fíjate, puedo correr esta capa. Voy a tratar de seleccionar los pies con clic derecho lo voy a hacer invisible. Y ahí como podés ver, se ve que había dibujado sobre el suelo, vamos a eliminar ahí un poco. Ya no necesitamos ese apoyo. Vamos a partir dibujando desde acá. Ahora puedo volver a hacer visible la otra capa, fíjate, puedo apretar este puntito, es lo mismo que visible e invisible. Así no tengo que esperar tanto. Bueno, y continuamos haciendo las piernas, por lo tanto. Voy agregando detalle y ajustando, por eso es que hago invisible las piernas para agregar detalle a los zapatos, luego a las piernas. Ahora, para darle unos toques extra, voy a empezar a pintar las costuras del pantalón, puedo crear bolsillos, todo lo que a mí se me dé la gana. Ahora, sobre una capa nueva y utilizando los círculos vamos a aprovechar y hacer el torso. Después los brazos, todo lo que queda arriba, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo un poco más flaco. Observar que me queda chico el espacio de trabajo, así que ajusto ahí el eje. Y continúo expandiendo entonces hacia arriba, le agrego unos detalles. Y por último, una vez que tenemos estos detalles agregados, vamos a empezar con los brazos. Con la simetría que te digo para que se dibuje hacia los dos lados. En este caso, para los brazos voy a empezar con un círculo también. Fíjate que le va a dar como una suerte de... como una manga ¿no? que empezás creando. Tiene que fijarte que caiga justo bien en la altura por la cuestión de los hombros, y vamos a ir expandiendo. A veces hay que hacerle como una cavidad en donde está el codo para que el programa detecte que esa zona es flexible, que se puede flexionar, digamos. ¿ok? Esto no es necesario siempre, a veces te va a funcionar sin hacerle esa cabida, ese huequito en los codos que ahora vas a ver que los voy a hacer. Te vas a dar cuenta cuando se cree la animación si lo necesitas o no, porque si te sale mal la animación y aparecen los codos medio pegados con una textura rara es porque le falta al programa detectar esto. Entonces la hendidura sería por la altura de los codos y ahora lo que vamos a hacer en una capa nueva es crear la cabeza del personaje. Que primero bueno vamos a empezar por el cuello y después con círculos vamos a ir hacia arriba creándole el resto de la cabeza. agregar algunos detalles en este caso los ojos va a depender mucho cómo quieras hacer tu carácter y el estilo también que quieras implementar en tu personaje no seguido de esto continuamos con la nariz que es una pequeña elevación y luego vamos a hacer la mandíbula así podemos hacer un orificio para lo que sería la boca Fíjate que se puede jugar con todo tipo de ideas y diseños, acá por ejemplo voy a hacer que saque la lengua, Mira, esto lo vamos a sacar porque queda un poco raro. Ahora voy a proceder a dibujarle un sombrero, va a ser tipo cowboy el hombrecito este, o tipo granjero. Probablemente vos acá quieras poner el cabello o lo que sea, depende mucho lo que estés diseñando. Y he aquí nuestro personaje terminado, le podés agregar cabello, lo que vos quieras. Vamos a animarlo, ahora, vamos a animarlo gratis en la página. Bueno, este es mi canal Escuela de Juego donde podés crear tu propio videojuego, muchos videos, cosas interesantes, Game Jams. Vamos a entrar de todas formas a la página correspondiente, en la descripción te lo voy a poner, se llama mixamo.com. Te registras gratis con tu mail, no hay nada de otro mundo. Observa que vos vas a poder subir tu modelo, no queda en la página, es para que vos lo descargues nada más. Y te va a cargar una serie de animaciones. Vos vas a poder elegir entre, no sé, como 400 animaciones y descargarte la que vos quieras. Fíjate acá te estoy mostrando el ejemplo. Pero para poder hacer eso tenemos que exportar nuestro personaje. Con la función export que trae el programa. Fíjate que tenemos muchos formatos para exportar, ok? Acá abajo. Tenemos formatos un poco extraños y formatos normales. El punto .obj es el más normal. Que ya sabemos que lo abre 3D Studio Max. Tenemos un montón de programas que trabajan con este. Después tenemos el PLI o POLY, básicamente. Y tenemos algunos otros subformatos, Ok, podemos trabajar box es el que trabaja con MAGICAL VOXEL. Tenemos el CUBE, tenemos varios formatos, pero yo te diría que los dos principales son el OFF y el POLY. Yo en este caso lo voy a exportar como punto .OFF para empezar a crear nuestra propia animación como viste en pantalla. Lo malo es que si yo voy a usar el programa que hace la animación automática, no puedo tener el personaje dividido, los tengo que juntar todas las partes. Para eso voy a ir seleccionando, acuérdate, con Tab vuelvo a esta ventana de, de capas. Y vamos a seleccionar una capa y otra con Shift, dejando apretado Shift. Y voy a poner Merge, fíjate que hay un botón de Merge o la tecla U, me van a unir. Es como que te unen las capas y tengo que hacer así con todas hasta que se una todo en un solo objeto. ¿okay? Ir seleccionando con Shift, ir uniendo. Y luego sí puedo exportar a punto .object. Fíjate que me va a exportar tres archivos, uno es el .obj que es el modelo, otro es la textura que es la imagen de los colores que voy a usar y el otro es el material. Vamos a seleccionar las tres y las vamos a comprimir en zip, muy importante el formato, ¿ok? Luego voy a arrastrar el archivo poniendo upload en Mixamo y ahí lo estoy cargando, fíjate se está subiendo. Va a tardar en procesar, pero me va a cargar entonces. Siempre tiene que estar mirando a la cámara, fíjate que acá lo puedes rotar si no está mirando a la cámara y voy a poner next. Está bien orientado ahí. Ahora me pide que le establezca dónde está la pera. Ok, ahí está la mandíbula, digamos. Dónde están las muñecas. Establecemos las muñecas. Dónde están los codos. Fíjate que ahí es donde hice la hendidura para que me lo detecte mejor la, la flexión. Vamos a tratar de invocarlo lo más perfecto posible. Es un poco difícil con un mouse que anda, se le mete un pelo y se vuelve loco. Después vamos a ubicar las rodillas. Y por último vamos a ubicar la pelvis o la cintura. Por último le especifico que va a ser un personaje de dos dedos o sin dedos. Esto depende de cómo lo hayas diseñado, ¿no? pero por lo general sin dedos es la mejor opción. Y ahora va a procesarlo, va a riguearle, va a dar los huesos, todo lo adecuado para poder moverlo. Tanto acá como en otros programas. Bueno, ahí quedó el personaje como ves, si lo notas bien acá, está fenomenal. Entonces ahí va a cargar en la última pose, bueno, esta no es la posición que quería, no es la más masculina que hay en la lista. Vamos a elegir, vamos a probar un par de posiciones como para ver. Una vez que elegiste alguna, esta está muy buena, le vas a poner a Download, fíjate arriba tenemos el botón de Download. Y se te va a bajar como FBX, que es un formato bastante interesante y compatible con muchos engines. Fíjate algo interesante también cuando buscas alguna de caminar o de movimiento, es ponerle In Place. Ya que nosotros lo vamos a mover mediante el juego, ¿no? si no se van a mover las coordenadas con la animación y no nos conviene eso. Y finalmente estamos en Unity, vamos a aprender a traer el modelo directo acá para crear nuestro videojuego desde Unity. ¿eh? Hay muchos tutoriales de Unity en mi canal o del motor que vos quieras. Bueno, fíjate hice esta habitación, tenemos estos modelos 3D, tenemos un poco de todo. Lo que vamos a hacer es los FBX, los traemos en alguna carpeta que nosotros hayamos creado, fíjate, los que acabo de descargar, que son las animaciones. Pero vienen sin textura ni nada, mira el arrastro y de hecho viene muy chiquito, eso depende del tamaño en que lo hayas hecho. Lo voy a escalar un poco, depende de qué tamaño lo quieras con respecto a la cámara. Yo en mi caso fíjate que 10 queda muy chico, así que lo voy a multiplicar por 2, el 10 me va a quedar 20, en X, en Y y en Z. Bueno, pero parece de arcilla esto. Nosotros queremos color, así que lo que voy a hacer es cliquear el modelo que acabo de importar. Vamos a poner extraer materiales. En los casos que importes el punto off y no te lo detecte, que es el otro caso sin animación, tenés que poner extraer texturas, ok. Bueno, y vamos a guardar entonces los materiales que estamos trayendo en una carpeta que acabo de crear. Bien, ahora fíjate como te digo, podés extraer las texturas si querés, bla bla bla. Ahora. Viendo en detalle el material que acabo de extraer, se lo voy a aplicar a mi modelo. Y si abrimos el material vemos albido. Albido es el tipo de textura que le voy a aplicar. ¿okay? Y nosotros vemos la textura de color. Yo le puse cowboy de nombre a mi texturas, la renombre. Así que fíjate que ahí se lo asigné y me tomó los colores adecuados para mi material. Ahora en mi escena al modelo le voy a agregar un animator, ¿por qué? Porque necesito asignarle las animaciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un animation controller para asignárselo a este animator, ¿ok? Y ahora sí se lo vamos a proceder a asignar. Una vez asignado, le arrastramos la animación deseada. Fíjate que es un triangulito verde la animación que nos trajo. Y la carga automáticamente, por lo tanto si ejecutamos el código ahora, bueno, le podés cambiar el nombre de animación, lo que vos quieras para tenerlo bien en claro. Fíjate. Esa, ahí va, mira. Suscríbete, te dice. Ok. Como te digo, también puedes tener un objeto en el que estén todos los materiales separados, todas las partes separadas, como esta casa, por ejemplo. Fíjate que la ventana es una parte, la puerta es otra, entonces por eso le puede dar a la ventana transparencia o el tractor que habíamos hecho lo tendría que hacer en partes diferentes. Este coche también está hecho en partes separadas, fíjate que tiene luces que emiten, tenemos entonces la metalicidad del auto, tenemos los vidrios que son transparentes, y como son partes separadas, a cada parte le puedes agregar su material, su efecto. Yo por ejemplo, fíjate acá al vidrio, le agregué el Alpha Blended Frame Multiply en los Legacy Shader, y eso me permitió darle transparencia. Vamos a exportar objetos sin animación, en este caso se van a guardar como punto .obj, y fíjate que se guardan los mismos tres archivos, nada más que en vez de comprimirlos los puedo arrastrar tal cual. Como viene con el archivo MTL, quizá no voy a necesitar extraer la textura, sino que ya me la va a reconocer automáticamente. Mira, fíjate, arrastro ya la silla de la pelota y las reconoce automáticamente las texturas. Y así podés ir juntando objetos, ir armando tu juego, reproduciendo animaciones, todo lo tenés en el canal. Si te gustó el video, tu apoyo es muy importante. Te espero en el canal, suscríbete y aprende a crear tu propio videojuego. Hasta la próxima.